Hola y bienvenidos a mi canal, soy Arbe y hoy voy a enseñaros a hacer esta velita de San Valentín. Espero que os guste. Y ya sabéis, si os gusta, pues darme un like, un me gusta o suscribiros. Bien, vamos a utilizar eh, lo que es mecha para velas, eh, dos láminas de cera un cuchillo, unos cortadores en forma de corazón, una regla y un secador para aplicar calor. Bien, tenemos las dos láminas, una roja y otra blanca, y vamos a, a cortarlas diagonalmente. Con ayuda de la regla y del cuchillo. Hemos puesto una encima de la otra porque van a tomar la misma medida. Bien, ya tenemos cortado nuestros dos triángulos. Ahora vamos a pasar a aplicarle el calor a la primera lámina, la roja, por la zona en la que va a ir la mecha. Vamos a cortar la mecha, tomamos de referencia lo que va a ser el largo de nuestra vela y lo cortamos como un centímetro más. Situamos también la vela blanca encima de la roja y le aplicamos calor. Y ahora vamos a poner la mecha. Bien, esta, este tipo de velas ya os las enseñé en un vídeo anterior. La vela a la que me refiero es la la vela bicolor os dejaré aquí arriba el enlace para que podáis ir a él bien una vez que ya le hemos aplicado el calor a la blanca vamos a dejar eh, una separación entre entre la roja y la blanca de como de medio centímetro y vamos a poner ahí la mecha ahora empezamos a enrollar poquito a poco sobre la mecha Al principio cuesta un poquito más, pero ya ve veréis que es muy fácil de hacer, ¿eh? Aplicamos otro poquito de calor, que se nos estaba poniendo dura la cera. Y para que no parta, pues le aplicamos el calor. Ahora que ya le hemos dado una pequeña vuelta a la, a la vela, vamos a enrollarla totalmente, ¿eh? aplicándole de vez en cuando calor con el secador. También se la aplicamos por la parte de abajo, donde está la lámina roja, ¿eh? Una vez terminamos de enrollarlo, le volvemos a aplicar calor para que se, se quede bien junta, bien pegada la, la vela y le damos unas vueltas sobre la mesa. Bien, ahora sí vamos a aplicar los cortadores. Ya esto es a vuestro gusto. Si tenéis de varios tamaños, pues podéis hacer varias combinaciones. Presionáis sobre el acero y quitáis una capita, y así os queda descubierto el color de abajo. Ahora para pegar el, el corazoncito, os recomiendo aplicarle calor. El que hemos quitado, le aplicáis calor y lo ponéis. Sobre la parte roja Vamos a hacer un corazón un poquito más complicado Uno grande Pero es complicado porque no lo vamos a... ...a quitar del todo, solo vamos a, a quitar la mitad. Para que nos quede también en dos colores. Presionamos sobre el lado que queremos despegar. Y con cuidadito, pues estoy haciendo despacio... Lo... lo doblamos Bien, así nos quedaría. Y seguimos pues eh, haciendo corazones con los cortapastas. Vamos a hacer otro diferente. Y me utilizamos un cortador un poquito más grande. Y dentro vamos a ponerle un corazón más pequeñito. Le aplicamos ahora el calor con el secador. Damos el corazoncito pequeño y lo ponemos en el hueco, así quedaría, y seguimos haciendo algún corazón más. Ya os digo, esto es a gusto de cada uno. Yo ya tenía preparados estos corazones ya de, de, de la lámina y voy a ir pegándoselos siempre es bueno que, que hagáis contrastes y a tener los dos colores pues uno sobre el otro para que destaquen así que como son rojos los voy a poner sobre el color blanco Bien, os recuerdo que si os están gustando las velas que hago y, y el canal, pues ya sabéis, podéis suscribiros. Y si queréis dejar un like para los algoritmos, pues también es bien recibido y espero que os esté gustando el vídeo. Ponerle un corazoncito más rojo en, en la parte blanca del corazón grande. Recordar siempre antes de poner los corazones, de, de pegarlos, aplicarle un golpe de calor al, al trocito que vais a pegar. Vamos a hacer algunos corazones más en, en color blanco. Como los que ya tenía hechos en rojo, primero le aplicamos calor y ahora con uno de los cortadores a presionar. Y como os había dicho le aplicamos calor al trocito, al corazón pequeño y a la vela y a continuación lo, lo pegaremos. Simplemente utilizando el calor de la, que hemos aplicado sobre la cera, esta va a estar blandita y se va a pegar bien. Y así tendríamos nuestra velita. Bien, espero que os haya gustado este vídeo. Y si habéis llegado hasta aquí, pues gracias. Y nos veremos en un próximo tutorial.